Hola a todos. Eh, en otro vídeo hemos visto cómo insertar una imagen. Hoy lo que vamos a hacer va a ser, eh, además de insertar la imagen, vamos a ver cómo la podemos quitar el fondo de esa imagen, que a lo mejor no nos interesa o nos interesa solo quitar parte del fondo de una imagen y dejarla transparente por, por lo que nosotros queramos poner en, en nuestro documento. Tenemos un documento, vamos a insertar la imagen... Vamos a insertar imágenes, cogemos una imagen del ordenador, del pendrive, de donde queramos, la insertamos. Tenemos aquí la imagen. Bueno, pues resulta que yo a lo mejor me interesa dejar solo lo que es el ordenador o, o el ordenador y el ratón y vamos a ver cómo lo hacemos. En el momento en que sobre cualquier imagen, aunque ya la tengamos insertada, hacemos doble clic, nos sale esta barra de aquí que pone herramientas, formato y vienen todas estas opciones relativas a las, a las imágenes. Hoy nos vamos a centrar en esta de quitar el fondo, ¿vale? Esta primera y entonces decimos, bueno, pues eso, nos interesa solo a lo mejor el ordenador. Damos a quitar fondo y automáticamente, fijaros lo que hace, nos cambia ya la, la pestaña aquí arriba y nos pone de rosa lo que va a quitar, ¿vale? Es decir, si ahora le damos al Enter o mantenemos los cambios, nos va a quitar todo lo que está en rosa. Nos va a mantener aquí el trocito este de papel con el ordenador y eso es lo que, lo que pasaría, fijaros, vamos a dar aquí a mantener cambios y desaparece eh, ese, ese contenido de la imagen, fijaros, ¿eh? se ha quedado así. Aquí hay un trocito que a lo mejor nos había interesado quitarlo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos quitar, incluso aquí hay algún trocito de más que nos ha quitado. Bueno, pues podemos arreglar esas pequeñas cositas, vamos a, a volver para atrás. damos a control Z, fijaros, esta es el, eh, la forma habitual en la que encontramos el Word. Y si hacemos doble clic sobre la imagen, ya se nos marca el formato y todo esto. Vamos a quitar el fondo, repetimos. Nos quita todo esto, fijaros, eso no nos lo quita y sí que nos está quitando es otro. Entonces, vamos a ver, si yo lo que quiero, por ejemplo, es eh, quitar ese trocito del ratón que quedaba. Yo esto me lo puedo ampliar aquí con el botón. ¿vale? Y ahora... Marcar las áreas para quitar. Damos a este botón y este trocito ¿veis? lo pintamos pulsando el, el botón del ratón. Y ya veis que se ha puesto como de rosa, ¿no? Encima. Es decir, ya lo estamos quitando. Si yo lo por el contrario quiero mantener algo, por ejemplo, ese trocito del, de la goma de borrar del lápiz, que me la había cogido, cogemos. Marcar las áreas para mantener y decir, bueno, no, es que esto lo quiero bueno, Lo está poniendo de verde Y además quiero también lo que es el ratón ¿no? Que me aparezca el ordenador con la hoja más el ratón Bueno, pues el ratón, yo con que le vaya marcando así con cuidado Ya el programa luego lo va ajustando y nos coge mejor el trozo que queremos Yo con que vaya por el contorno es suficiente Es decir, no hace falta que rellene toda esta parte Fijaros, ¿veis? Ha ido perfectamente luego, con la tolerancia que tiene el, el, el programa, ajustando el contraste, o sea, lo busca por contraste, ¿no? Esto es negro, esto es claro, entonces por eso me ha separado esas dos imágenes, aunque yo simplemente he hecho un borde un poco irregular. Bueno, pues ya hemos eh, quitado ese trocito, hemos ese trocito negro que no nos interesaba, hemos puesto en la goma del lápiz y hemos puesto el ratón. Ahora, ¿qué nos queda? Damos, si no nos interesa lo que hemos hecho, damos a, a descartar los cambios y si nos interesa lo que hemos hecho, damos a mantener cambios o le damos al enter o salimos de esta ventana y ya nos lo hace, vamos a dar aquí y fijaros, ya tengo la imagen, vamos a poner el documento eh, a otro tamaño para que se vea mejor, ya tengo aquí la imagen que es verdad que me la coge con el recuadro de esta imagen entera, ya veremos de qué manera lo podemos recortar, pero eh, me mantiene así la imagen que yo la puedo mover Si nos venimos aquí y le damos a poner delante del texto ¿vale? Yo ya lo puedo mover Y si tuviéramos un texto Fijaros yo ahora hago así Y tengo este texto Lo voy a poner más abajo para que veáis como me ha quitado realmente el fondo que no me lo ha dejado blanco? Me lo ha quitado. ¿Veis? Coloco ahí la imagen. Y es como que no hubiera existido, aunque yo pinchando me aparezca esto, como le he dado esta otra opción también, que es ponernos delante del texto, y esto se ha vuelto transparente, ¿vale? La imagen sigue siendo de ese tamaño, pero se ha vuelto transparente. ¿Vale? Bueno, pues así de sencillo eh, quitamos el fondo de una imagen o mantenemos lo que nos interese, ¿veis? Aquí hemos mantenido en esta ocasión el ratón. Suscribiros al canal de Youtube, a la página web www.indigotutoriales.com También estoy en las redes sociales, Twitter, Facebook Y para cualquier cosa, cualquier consulta, me lo ponéis ahí debajo del vídeo, ¿vale? Dadle a me gusta, hasta luego